Bear Mountain State Park Mujer of Opportunity Llegamos, Llegué al Bear Mountain State Park Vamos a ir por allá o Se ve muy bonito por allá Cosas que debes dejar ir para desarrollarte como persona. Hola a todos. En este video hablaremos sobre las cinco cosas que debes de dejar ir para realizar tu potencial como persona. Muchas veces nos aferramos a cosas que nos impiden crecer y alcanzar nuestros objetivos. Pero no te preocupes, sí se puede. Tú puedes identificar y liberarte las cosas que estarán en tu camino y hacer lo correcto a, para llegar al éxito. El primero, negatividad. La primera cosa que deja ir es la negatividad. La negatividad puede ser una verdadera traba para realizar nuestro potencial. Es muy importante reconocer los pensamientos negativos y cambiarlos por lo positivo, que refuercen tu autoestima y la capacidad de triunfar. Las creencias limitantes. Todos tenemos creencias limitantes que nos detienen de alcanzar nuestro potencial completo. Estas creencias pueden estar relacionadas con cualquier cosa, desde objetivos profesionales hasta las relaciones personales. Para realizar todo a tu potencial debes identificar estas creencias y desafiarlas mediante un cambio de perspectiva y desarrollando nuevos hábitos. Las relaciones tóxicas. Las relaciones tóxicas, ya sean románticas, platónicas, pueden impedirte realizar todo tu potencial. Estas relaciones pueden agotarte, socavar tu confianza y distraerte de tus metas. Es importante dejar de ir las relaciones tóxicas y rodearte de personas que realmente te apoyen y alienten tu crecimiento. El miedo al fracaso. El miedo al fracaso es otro. Es fácil permanecer en nuestra zona de confort y evitar correr riesgos, pero este enfoque limita tu crecimiento y desarrollo. Para superar el miedo al fracaso, debes aceptar el fracaso como una parte natural de tu proceso de aprendizaje y utilizarlo como una oportunidad para crecer y mejorar la resistencia al cambio, otro. Finalmente, para alcanzar todo tu potencial, debes estar dispuesto a aceptar el cambio. El cambio puede ser aterrador, pero es esencial para el crecimiento y el desarrollo, ya sea nuevo trabajo, nuevas relaciones o nuevos pasatiempos abrazar el cambio y salir de tu zona de confort puede ayudarte a alcanzar todo tu potencial en conclusión ahí están las cinco cosas que debes de dejar ir para revelar todo tu potencial como persona recuerda el cambio no es fácil pero es necesario para crecer y mejorar si puedes dejar ir estas cosas estarás en el camino correcto hacia el éxito